Hola amigos de Tecetera. hoy estamos con una persona muy especial con la cual hemos compartido anteriormente, pero seguramente ustedes como audiencia la han visto en otro rol, así que le doy la palabra a Ushi para que se presente y nos cuente qué está haciendo y dónde está ahora. Empiezo mostrando hombro. Eh, un saludo para todo Tecetera. los quiero. Ahora estoy del otro lado, me pasa al otro lado, yo creo que todos me conocen como periodista de tecnología, pero bueno, después de tanto de hablar de tecnología, un día decidí que era importante pasarse de la tecnología para ver cómo era la vida del otro lado. Así que acabo de empezar como gerente de Relaciones Públicas de Infinix, una marca de teléfonos celulares de la que quizás han oído hablar, quizás no, pero si no han oído hablar, les prometo que a partir de este momento van a escuchar Infinix por todos lados. Nosotros vinimos a democratizar la tecnología en Colombia, queremos empoderar a los colombianos para que todos puedan tener buena tecnología, tecnología de punta, y a precios realmente imbatibles, estamos por debajo de la barrera del IVA, y les damos un producto buenísimo, yo uso Infinix, eh, y que no, no los pone en la situación que creo que hemos estado casi todos alguna vez, que es, pucha, o compro el celular o me voy de vacaciones. O compro el celular o puedo estudiar lo que quiero estudiar. No, acá puedes hacer las dos cosas. Con Infinix puedes comprarte el celular que te sirve, el celular con el que puedes hacer todo lo que querés hacer eh, y seguir haciendo tu vida y no diferirla a 36 cuotas. Porque además, creo que, bueno, vos lo sabes, los celulares se han transformado como en el objeto de deseo y nosotros lo que planteamos es que no. Que el celular no es el objeto de deseo, que el celular es el objeto que te lleva a conseguir todos tus otros deseos. O sea, listo, tenés un celular buenísimo para jugar con tus amigos si sos gamer, tenés un celular buenísimo para tomar fotos si te quieres ir con tu novia, novio, novie, eh, de vacaciones. Pero es eso, es decirle a Colombia que, que se puede tener todo, que no tiene que ser un drama comprar un celular, que no tiene que ser algo traumático, que si, no sé, vas por la calle y te robaron el celular, no tenés que sentarte a lamentar tres meses pensando qué vas a hacer, cómo vas a hacer, cuándo lo vas a comprar, de qué manera, si a 193 cuotas, no, vas y compras un celular. Y es más, y si además te encanta tener celulares, con Infinix puedes tener un celular para cada día de la semana. Te pones un color wow. poquito, <risa> okay. cada día de la semana. Porque uno nunca sabe, De pronto estás vestido azul, lo crees azul, estás vestido rojo, lo crees rojo. Así que bueno. nada, llegamos, <ríe> llegamos con un evento en el que vamos a presentar dos modelos, que son el Hot 12 y el Note 12. Yo tengo el Note, eh, que creo les van a gustar mucho y espero eh, vayan y prueben y, y disfruten y después me cuenten qué les parece. Me encanta, me encanta. Pero, como dicen por ahí, empecemos por el principio. ¿De Uf. dónde viene Infinix? Porque yo tengo un mapita acá, pero esto va cambiando en el tiempo. Entonces, cuéntame un poco sobre la historia. Bueno, Infinix... Primero pongamos que es Infinix. Vamos con el, la tilde en la i. Uh -huh. Infinix hace parte de un holding muy grande que se llama Transion. Viene de China. Lleva más de 10 años en el mercado es líder en muchos mercados, por ejemplo, es número uno en África, eh, y viene desde hace mucho tiempo trabajando y buscando la manera de, de buscar tecnología que pueda ser realmente asequible para la gente. O sea, han encontrado, o hemos encontrado, mejor dicho, me tengo que poner en el rol, hemos encontrado la forma eh, de, de encontrar un precio justo eh, con la calidad justa, entonces la, el hecho, digamos, es lo que necesitas y al precio que necesitas, entonces desde hace ya varios años empezamos eh, a meternos de a poquito en Colombia y ahora ya llegamos como corresponde eh, con todo. Bueno, Ushie, tú hablaste del holding. ¿Qué relación tienen ustedes con las otras marcas? ¿O simplemente son parte del holding pero no se hablan? No, no es un tema de que no nos hablemos, es un tema de que cada uno está haciendo lo suyo. Es como, a ver, iba a poner ejemplos de, de medios colombianos, pero mejor no me voy a meter con medios colombianos. <risa> eh, cada uno está haciendo lo suyo. El hecho de que tengamos el mismo papá eh, o, o, o los mismos tíos no implica que estemos... Eh, Relacionados, hablando todos los días. Cada uno está haciendo lo suyo y cada uno está yendo por su lado. Y estamos muy orgullosos de eso. Me encanta. Y en Tecetera hemos visto un par de modelos, pero eh, me encantaría que nos cuentes cómo se divide la familia en Phoenix. Porque hay muchos modelos y uno llega al lineal a veces o los ve en Internet y no sabe para qué tipo de usuarios cada uno. Bueno, vamos a empezar de acá para allá. El primero de la línea es un celular que se llama Smart, que es un celular básicamente para lo esencial. Por ejemplo, no sé, eh, tu mamá. Tu mamá quiere tener un celular para poder chatear con las amigas, para poder llamarte cuando te quieres llamar, y no mucho más. Perfecto. Por ejemplo, eh, tu hijo de nueve años, ¿quieres que, que tenga un celular? Que funcione bien, al que lo puedas llamar, si no sé, si llega tarde del colegio lo que sea, listo, ahí tenés el Smart, que es un celular básicamente para los pragmáticos. O sea, está para lo que está y es un celular para lo que es. Le sigue el, el HOT, que es uno de los que vamos a estar presentando acá en Colombia, como se está presentando el modelo HOT 12. Este ya es un celular que nosotros eh, lo definimos como trendy ya tiene otro tipo de, de colores, otro tipo de diseño, y está más enfocado en el entretenimiento, y ya empieza a hacer otras cosas, y es un poquito más, eh, no me gusta la palabra robusto, pero ya puedes hacer otras cosas con, con el hot. Le sigue el note, que es el otro que vamos a estar presentando eh, en el evento, que ya les contaremos porque espero que mucha gente de TechCetera esté en el evento. Vamos a estar presentando el Node 12, que es el celular para los líderes, para los que están liderando, para los que están trabajando en su liderazgo. Es súper poderoso, de verdad, es, de bueno les decía, es el que tengo yo y además tiene un diseño muy, muy lindo. Y finalmente eh, está el Cero, que ya lo hemos definido como el celular para los visionarios. Eh, que tiene una cámara súper potente eh, y que funciona muy bien. Todos los celulares que están en Colombia van a estar por debajo de la barrera del IVA, así que son de verdad celulares eh, con precios, como les decía, imbatibles y muy, muy buena tecnología. Wow, O sea, todos esos van a estar bajo la, la barrera del IVA, me encanta. Sí, ¿Y sí, dónde sí. los encuentran? Entonces La gente por así decirlo, que quiera un Infinix, ¿a dónde debe ir? Bueno, en este momento, bueno, en el momento en el que estamos haciendo esta nota, porque de repente si lo ven dentro de tres años ya la historia uh -huh. va a ser distinta, porque me imagino que la nota la vas a dejar montada mucho tiempo. Totalmente, <risa> va a navegar en YouTube y va a tener su propio curso. En este momento eh, nos pueden encontrar en Mercado Libre, eh, estamos cerrando muchos deals que todavía no me permiten comunicar, pero que te los contaré a vos en secreto. Pero en este momento, además de en tiendas minoristas, eh, nos encuentran en Mercado Libre, en la tienda oficial. Buenísimo. Algo que todo el mundo se pregunta cuando llegan estas marcas, estos gigantes que mueven tantas unidades a nivel mundial es... Número uno. ¿Cuál va a ser la garantía o cuál es? Porque ustedes ya están en el mercado. Número dos, eh, si algo me pasa, ¿a quién puedo llamar? Soporte. Eh, exactamente. Número tres, sí, actualizaciones. Y número cuatro, ¿cuánto puedo esperar que me dure el celular en el tiempo? Porque digamos que esta gama es, es difícil y lo debo decir desde el punto de vista de quien escribe y revisa, porque es una, una gama en donde el usuario tiene un presupuesto limitado, pero tiene unas expectativas muy grandes. Como todos en la vida, con todo <ríe> Bueno, para empezar, número uno. En cuanto a las aplicaciones, en cuanto, voy a hacer una aclaración que me parece importantísima. Tiene Google, Android, Google, todo el cuento. Así que importante. Todos los que servicios. Okay. Todos los servicios. Eh, tenemos servicio de soporte en Colombia tenemos garantía, eh, somos una marca súper seria, si no, yo no estaría acá, pueden quedarse tranquilos. En cuanto a cuánto te puede durar el celular, bueno, depende digamos del uso que le des y de cómo lo cuides y de cómo lo trates. Eh, a nosotros, como marca, nos gustaría, pero esto ya es un tema... Nos encantaría que la gente realmente pueda ir cambiando el celular una vez por año, digamos, que cada vez que sale un celular nuevo lo puede hacer, no porque el anterior no le funcione, sino porque se lo puede hacer y no es un drama, pero nuestros celulares duran, duran lo que tienen que durar, vos quédate tranquilo. Yo, estoy, yo con el mío voy feliz. Ok, y si algo me pasa, aquí en contacto, hay, hay alguna línea de... <risa> pero hay alguna línea A mí línea personalmente, yo me encargo. Si hay líneas locales, ahora te las voy a pasar para que las pongas por ahí. Para Perfecto, que... buenísimo. Ahora, yo no sé si tú sabías esto, Uchi, pero a nosotros ver. nos ven muchas veces desde varios países de Latinoamérica, inclusive más que de Colombia. Entonces, ¿en qué otros países está en Philips? En Latinoamérica. Uy. Me corchaste con toda, pero si mal no recuerdo, Bolivia y Ecuador. Okay. Pero, eso, pero a eso, ahí le ponemos un disclaimer abajo porque puede que la señorita esté equivocada. Que diga por confirmar. <ríe> Listo. Ahora, es, ¿tienen planes de llegar a algunos otros países? Y la pregunta que siempre nos hacen es, ¿van a abrir tiendas propias o eso todavía no se puede compartir? La idea sí es expandirse, empezamos acá en Colombia porque Infinix tiene un cariño particular por Colombia y porque cree en lo que está pasando en Colombia y en cómo se está moviendo Colombia a nivel económico y es un país al que se le apuesta, así que la idea sí es expandirse, pero en este momento la verdad es que todo el foco está puesto acá. Eh, y en cuanto a lo de las tiendas eh, no te puedo decir nada porque este mensaje se autodestruirá en 10 segundos <ríe> ok, tendremos que esperar perfecto, bueno no, muchísimas gracias, como ven ya le podemos poner una cara a la marca ¿sí? una cara muy amable y próximamente <ríe> esperamos tener sorpresas y más novedades sobre la marca y los esperamos en el lanzamiento así será, gracias